Hola chicos, pues hoy vamos a hablar de economía, lo siento. Concretamente de los sistemas económicos. Lo primero que vamos a determinar qué es un sistema. Pues un sistema no es ni más ni menos que una manera de hacer una actividad o de realizar algo. ¿vale? Por ejemplo, por poner algo que pueda ser muy cercano a vosotros, vamos a hablar de los sistemas defensivos en baloncesto. Básicamente tendríamos tres maneras de defender. Defensa en zona, defensa individual o defensa mixta. Cuando defendemos en zona, los jugadores se hacen cargo de una parte del campo, todos los jugadores contrarios que pasen por esa zona pues tendrán que ser defendidos por el jugador que esté más cerca. En la defensa individual tendríamos que cada jugador se hace cargo de un jugador del equipo contrario, que se le asigna por parte del entrenador. En una defensa mixta pues tendríamos uno o varios jugadores que defienden individual y uno o varios jugadores que defienden en zona, pero la pregunta sería ¿y cuál es el más conveniente en cada momento? Buena pregunta. Va a depender básicamente de cómo sean los rivales, de cómo sea mi equipo y cuáles sean las condiciones del partido. Pues bien, un sistema económico no es ni más ni menos que cómo organizamos la economía. Básicamente, al igual que en el ejemplo del baloncesto, tendríamos tres sistemas. El sistema capitalista, también llamado de mercado el sistema socialista, también llamado de economía planificada y finalmente, el sistema mixto, también conocido como del estado del bienestar. Básicamente, para poder definir cada uno de estos tres sistemas deberíamos contestar a tres preguntas. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? En el caso del sistema capitalista el qué producir estaría basado o vinculado a la ley de la oferta y la demanda. El cómo producir, pues tendría como objetivo obtener el máximo beneficio económico. Y el para quién producir, pues estaría vinculado básicamente a todas aquellas personas que pudieran pagar estos bienes y servicios. En el sistema socialista o de economía planificada todo es mucho más sencillo porque tanto el qué producir como el cómo producir como para quién producir lo decide el Estado que es el que gestiona directamente todos los recursos y posee toda la propiedad de los medios y formas de producción. Así eh, lo que busca fundamentalmente es cubrir todas las necesidades de los trabajadores fijando los precios y salarios. Finalmente, en la economía mixta, como su propio nombre indica, pues sería una mezcla de los dos anteriores. Eh, el qué producir lo decidiría el mercado y el Estado, el cómo producir igualmente lo decide el mercado y el Estado y finalmente se intenta producir para todos los ciudadanos, ya que este sistema también es conocido como Estado de Bienestar porque lo que pretende fundamentalmente es que todos los ciudadanos tengan cubiertas sus necesidades básicas, fundamentalmente vinculadas a la educación, la sanidad y la justicia. Finalmente, y a modo de resumen, habría que decir que el sistema capitalista estaría eh, caracterizado por la propiedad privada de los medios de producción, por la libre competencia y por el intento de conseguir el máximo beneficio a nivel individual. Este sistema es el que se da en la mayoría de los países del mundo. Por otra parte, el sistema socialista o de economía planificada estaría basado en cubrir las necesidades a partir de que el Estado controle y gestione todos los recursos disponibles en un ideal de conseguir la igualdad social, eh, como se ha podido comprobar en el proceso histórico de los países que adoptaron este sistema ha sido eh, muy difícil de conseguir debido a la diversidad de personas y de intereses que estaban integrados en estos países. A día de hoy tan solo cinco países del mundo utilizan este sistema, que serían China, Camboya, Laos, Vietnam y Corea del Norte. Aunque hay que decir que algunos de ellos, por ejemplo China, ya está incluyendo medidas de economía de mercado. Finalmente, la economía mixta se basaría en un intento de cubrir el bienestar social a partir de tener propiedad privada por un lado, pero también la redistribución de la riqueza por otro. Por ejemplo, a nivel de los impuestos. Aquellos que más tienen o más producen pagarían más impuestos que aquellos que menos tienen o menos producen. Muchas gracias y espero que os haya sido de utilidad.